conocerlos a la finca alemania bienvenidos soy navani eh, voy a talleres aquí en la finca alemania bienvenidos todos como lo pueden ver yo soy una niña y sí, a ver si ahorita le a ver si ahorita le, le grabamos un poco de la de las galeras sale Hola, mi nombre es Brian Hernández Alonso, tengo 10 años y me gusta el básquet. Hola, mi nombre es Kevin Alfonso García y me, y me gusta pelear. Como es Dylan, tengo 8 años y me gusta correr. Mi nombre es Luna Isel Pérez Serrano, tengo 10 años y me gusta mucho la polleta. Mi nombre es Santa Lourdes López Olivera y lo que a mí me gusta es la matemática. Buenas tardes, mi nombre es Nancy López Olivera y lo que me gusta es aventar el balón. Yo soy Citali Berenice y tengo 9 años y me gusta ir a la escuela. Buenas tardes a todos, mi nombre es Irene Pérez y me gusta correr. Oh, aquí, aquí en casa también tenemos patitos. No agarren uno porque si no, luego la mamá de los patitos, como defiende a su hijo, luego, luego te pica. Ay, cerditos están del otro lado. Sí perritos, gallos, gallinas, perros. ¿Y eso? ¿Dónde? Estamos en su técnica de atrapar todos los cuches. Son. ¡Otro cuches. Vamos a ver, Canelo. Estamos en la carpintería y vamos a entrevistar al maestro Lauro. Este pues como necesitan mucha madera para hacer todo esto. Sí, es bastante lo que necesitamos siempre. Este, este, madera seca. Esta madera se llama Guanacarle y eso es lo que hemos hecho. Este mueble y aquel otro. ¿Vale? Eso este es lo que aquí trabajamos. ¿Vale? Okay. y pues como.. Digamos, como más o menos, cuántas herramientas tienes. Pues hay muchas, porque este taller necesita de muchas herramientas grandes y pequeñas. Unas muy pequeñas, pero todas son necesarias para hacer el trabajo. ¿Y ¿Qué necesitas hacer para venir a aprender? Para venir a aprender, debes tener muchas ganas de venir a aprender. Luego primero, un kilo de ganas para empezar. Eh, un maestro llamado Jorge. Jorge, estuve aprendiendo acá, dos años. ¿No está acá para que nos enseñe un poco? No, pues no se va a retirar, ya no está acá. Ah, gracias. Ahora estamos en, en medicina natural, donde las personas se pueden venir a curar si están enfermos. Aquí es eh, un, el centro de medicina tradicional, el espacio... De medicina Tradicional Cambiando Vidas, Maccabi, que es un proyecto de la finca Alemania para trabajar con la medicina natural. Este, aquí nosotros este, trabajamos varias medicinas. Primero partimos del principio que hay que recuperar el cuerpo como una herramienta pues, de lucha para sanar. ¿Dónde consigue sus plantas? Eh, la mayor parte de plantas son de aquí de la región, este, de aquí de la finca, de Shanica, de Playa Grande, las que necesitan ser de, de, de parte de mar, debajo de Coyula, o sea, de, de, dependiendo de cuál es la medicina que vamos a utilizar, eh, regularmente se abastece con las comunidades de, de la zona que tienen ese clima, ¿no? Para poder jugar con los microclimas de la región y, y trabajar con esas medicinas. Buenas tardes. Sí, dígame, ¿qué se les ofrece? Este, no le importa, maestro Tavo, si le, lo grabamos y les hacemos unas preguntas. Claro que no, luego, para eso estamos, para servirles. ¿Qué les puedo servir? Díganme. Este, pues primero queremos preguntarle. Como, más o menos, ¿cuánto pan hace? Bueno, dependiendo de la gente que haya en la comunidad, es la cantidad de pan que hacemos. Ustedes lo saben, ustedes son de aquí, de centro. Hay veces en que nada más hacemos lo que consume la comunidad, que son 60, 70, 80, 90, 100 piezas. En esta ocasión rebasamos las 200 personas y tenemos que ser suficiente para que coma toda la banda, tanto de tequio como banda de centro y también invitados en esta ocasión al el evento cultural de la radio que se prolonga por cinco días a partir del día 21 hasta el día 25. ¿Desde dónde hace pan? ¿Desde dónde? ¿O desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde 1974 aproximadamente. Ahorita vamos a arreglar aquí unas teleras para que todo el personal se haga una tortita, aunque sea de frijolitos allá en la cocina, para que estemos este estemos tomando un café caliente y, y una telera con salsa verde y frijolitos. Ok, pues gracias panader. A ustedes. Acabamos de conocer la panadería del maestro Tabu. ¿Para qué hacen eso? Para estamos haciendo unos, unos materiales para construir. Sí. trabajando porque está, huele mal y le echamos un microambient que mezcla el compost con la caca y así no huele muy mal y que vamos trabajando y vamos a ver cuántos días falta oh, y a ya, mi papá ya está se va acabando y faltan unos dos manos. Mis paisanas de mi pueblo usan trenzas con listones si se toman sus mezcales hasta pierden los calzones. el taller de danza y también otro taller que se llama eh, música, teatro y... y zootecnia. Muchas gracias. Pues como pueden ver, aquí estuve todo este tiempo, aquí estuve con todos ayudándolos un poquito y, y cuando vi estaba en serio, trabajaron bonito. Adiós.